Una visión nueva sobre la eternidad. Hoy vamos a ver que todo es energía, ¿cierto? Tenemos la energía física, tenemos la energía espiritual. Todo lo que sucede, lo que está es una energía en movimiento. Diferentes tipos de energía. Y hay una ley acerca de toda la energía y es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo que de alguna manera también nos quiere decir es que todo siempre existe, todo es eterno. Es, eso es, significa que todo es inmortal, solo está en un proceso dinámico de, de transformación o de cambio. Ahora, nosotros, eh, cuando estamos aquí, en este mundo eh, físico, eh, es donde más experimentamos el cambio. Porque estando en el nirvana, en el mundo de las almas, o en ese espacio de absoluta luz, de total paz, donde no hay ni siquiera comunicación, donde el alma está en su estado más profundo de silencio. Es como apenas una semilla que tiene todo adentro latente. Ahora, cuando esa alma entra al mundo físico, entra con una razón. Nosotros entramos porque hay un papel que desempeñar. Y hoy vamos a ir descubriendo algunos detalles de ese papel que nosotros vamos a desempeñar en este mundo. ¿Cómo es el proceso para luego volver a ese hogar nirvana o el hogar de paz, de silencio total? Aquí les planteaba esta imagen eh, de una semilla que crece, porque una vez que... Nosotros sembramos algo, hay una dinámica que empieza a suceder de forma natural que implica transformación, crecimiento, desarrollo, eh, traer nuevas ideas, nuevos frutos. Y luego hay una cosa natural que no se puede impedir y es que todos vamos a envejecer. Y en algún momento hay que dejar este carruaje físico que es nuestro cuerpo. No obstante, hay algo que sigue vivo. Y eso que sigue vivo es metafísico. Es el alma. Ahora, en nuestra cultura, en la cultura eh, occidental, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra perspectiva del tiempo? Si yo a ustedes les dijera que eh, definieran cómo es el tiempo, muchas veces lo, lo dibujaríamos de esa manera que tienen en pantalla, como una línea constante, ¿verdad? inacabada, eterna. Ahora, si en esta línea, en algún punto, yo vine de alguna parte, entré a este cuerpo, ¿dónde estuve antes? No se sabe. Yo sé que en algún punto estoy de esta línea de la vida y después voy a dejar este cuerpo. ¿Y a dónde voy? Tampoco se sabe. Entonces, en Occidente, que es la perspectiva del tiempo que hemos tenido, que el lineal, genera muchas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y además, eternamente, para siempre. ¿Cómo es eso, verdad? Y, en, y además, si vemos cómo es nuestra propia relación con el pasado nuestro, usualmente nuestro pasado no es tan bueno, por eso siempre se habla de que hay que superar el pasado, sanar el pasado. Pocos de nosotros decimos, ¡Wow! ¡Qué maravilloso pasado! ¿Verdad? Porque siempre hay cosas que perdonar, que superar. Entonces nuestra relación con el pasado no es tan buena. Ahora imagínense si pensáramos que hay otras vidas. ¿Cómo será la relación con eso? ¿Verdad? ¿Y cuál es nuestra relación con el futuro? Con el futuro nuestra relación es de mucha incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? va a pasar? Eh, ¿Será que voy a ser capaz? ¿Será que, ¿Cómo van a pasar las cosas? Entonces, toda esa relación emocional con el tiempo no es muy buena. Por eso se ha convertido en nuestro eh, región del mundo en un tabú. Nosotros preferimos no hablar al respecto. Eh, porque... Hay que estar enfocado aquí y ya lo que pase después veremos. Y como que ahí se nos cortó esta posibilidad de pensar en la trascendencia. Por eso necesitamos una nueva perspectiva del tiempo y cómo acercarme a este con más amor, con más cariño. Hay algunas cosas que hay que entender acerca del tiempo. Primero, cuando el alma está en el mundo de las almas, ahí no hace nada. Es como un estado totalmente latente. Pero cuando entra al mundo físico, empiezan a regirse el alma en este cuerpo con ciertas leyes físicas. Y eso va a tener un impacto en nuestro proceso espiritual también. Una de esas leyes es la ley de la entropía, que es esa palabra un poco extraña. En otras palabras, es la ley del envejecimiento. Es decir, de una energía potencial, de cierta calidad de energía, esa energía va a ir cambiando, cambiando, y así va a ir disminuyendo lo que yo tenía de energía potencial. Entonces... Puede ser que yo construí una casa, acabo de construirla, huele a nueva, está recién pintada. ¿Cuánto tiempo dirían ustedes que esa casa dura nueva? ¿Se va a quedar siempre nueva? No, ¿verdad? La casa después de un tiempito ya empezó a ensuciarse, ya empezaron... A fallar los picaportes, ya empezó a fallar el tubo, ya que hay que volver a pintar el techo. Eso es entropía. Es decir, que cuando el alma entra en el cuerpo, el alma usa esa energía para vivir, convivir y así va a ir gastando. Ese potencial que viene absolutamente 100% del mundo de las almas. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es que eh, venimos como actores a una obra de teatro. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un papel en un guión. Imagínense que hay casi 8 mil millones de personas en esta gran obra de teatro cuyo escenario es el mundo físico, el planeta Tierra. Cada quien está aquí no por casualidad. Trae un guión, su propio papel dentro de la obra. Entonces, un actor cuando viene a la obra de teatro, tiene que quedarse desempeñando su papel hasta que se termine toda la obra. Es decir, que ninguno de nosotros Puede regresar al hogar de silencio y de paz hasta que haya cumplido su papel. sí, El papel que nosotros tenemos, que es único dentro de esta tierra. Ahora pregunto, ¿ustedes recuerdan cuál es su papel? Porque eso está en lo profundo de mi ser. El por qué ustedes han tomado las decisiones que han tomado. Eh, por qué están donde están, eso responde a ciertas cualidades o ciertas especialidades internas. Y como estamos muy ocupados siempre con los demás, con el mundo externo, tratando de darle sentido a lo que nos pasa afuera, se nos olvida mirar hacia adentro y descubrir quién soy yo. ¿Y cuál es mi papel? Hay personas que me dicen, uy, yo a veces estoy tan agotada que hasta se me olvida para qué estoy aquí. Y la vida, en vez de un disfrute, se ha convertido en una obligación. Pero en el momento en que yo voy hacia adentro de mí y vuelvo a sentir, a entender cuál es mi papel para mí vivir, será un gozo. Entonces, vamos a ir más profundo. Resulta que les voy a proponer algo que está dentro del raya yoga, que es que el tiempo es cíclico. Vean, ustedes ven en la naturaleza. Todo. Es por ciclos. Vean en su cuerpo. ¿Cuántos ciclos hay en su cuerpo? Para el ciclo circadiano, los ciclos hormonales, los ciclos de la respiración. ¿Cuántos ciclos ocurren en mi cuerpo? ¿Cómo? ¿Se digiere? ¿Tengo que ir al baño? ¿Después volver a comer? Eso es necesario. Son ciclos naturales. De la misma manera. En nuestra tierra todo está hecho por ciclos. Las estaciones, el ciclo del agua, el día y la noche, que además trae también un ciclo con toda la naturaleza, cuáles animalitos duermen, cuáles están despiertos. Y cómo se mueven también todos los planetas alrededor de sí. Todo es de una manera cíclica. Eso... De alguna manera nos hace entender que la realidad del ser humano en la Tierra también es cíclica. ¿Cómo? Voy a proponerles que se imaginen ustedes cuando recién recién se han despertado de un gran y profundo descanso. Y se despiertan después de una excelente noche. ¿Cómo es cuando uno se despierta así? Tienes 100% de energía, 100% de ganas de hacer, de vivir, de compartir. Entonces quisiera que se imaginen que en esta realidad, en nuestra realidad grande, espiritual. Hay toda una parte cuando recién los seres humanos vienen bajando del mundo de las almas a este mundo físico. Ese momento le vamos a llamar el día de la humanidad. Le podemos llamar el paraíso o le podemos llamar el jardín del Edén, Vaikunt, la Atlántida. Hay tantos nombres para referirse a a una época que nosotros le llamamos la Edad de Oro. Una época donde el alma está absolutamente consciente de su identidad metafísica, sutil, pura. Viene totalmente libre de cualquier atadura, de cualquier miedo. Es un ser iluminado, tranquilo, lleno de paz. Es decir, consciente del alma aún estando en cuerpo. Ahí, en esa realidad, por esa condición del alma humana, es una sociedad armoniosa. Basada en las relaciones, en el amor, en el respeto. ¿Cómo sería una vida familiar cuando cada alma es totalmente realizada? Cuando podemos compartir, pero no controlar. Cuando hay total confianza, una visión tan elevada unos de otros, sin apego, sin expectativas. Es un comportamiento que es libre de egoísmo, donde todo se puede compartir, no hay fronteras, no hay limitaciones, no hay cuentas kármicas. Por eso, ese recuerdo de una sociedad, Así está en muchas tradiciones, muchas filosofías, porque es un momento que existió. Ahí estamos más allá del bien y el mal, porque no hay dualidad. Toda esa parte que es el día de la humanidad, le vamos a llamar la primera parte de este ciclo, que es el día. Está eh, compuesta como por el, la primavera y el verano. O sea, la edad de oro y la edad de plata. Dentro de la jerga del Raja Yoga. Igual la edad de plata todavía se considera paraíso. Todavía el alma tiene todas las cualidades divinas originales que trae del, del cielo. Pero se va descargando por la ley de entropía. Entonces empezamos con 100%, pero ya ahí llegamos a un 90%. Entonces, todo todavía tiene brillo, todavía hay mucho amor, mucha luz, pero ya no es el ser 100%. Y la humanidad o el mundo se empieza a llenar de más almas y más almas. Entonces pasa un proceso natural después del día que viene. El atardecer y la noche. En la noche es lo que nuestra eh, cultura se ha recordado como que Adán y Eva salieron del paraíso. ¿Verdad? Eh, en otras eh, tradiciones dicen es cuando la Atlántida o Duarca se hunde. Es decir, ¿qué hizo? Que de ese día espiritual donde la sociedad estaba en ese estado, llegáramos a una noche fue lo que les pasó simbólicamente, ¿verdad, Adán y Eva? Estaban viviendo así libres, puros y de repente se hicieron conscientes del cuerpo. Es decir, que cambió mi identidad. En vez de ser espiritual, se hizo material. Y me empecé a sentir el carruaje, no el alma. Y me empecé a pegar a este cuerpo. Y cuando hay apego, ya todos sabemos que cuando uno se hace dependiente de una persona o de un objeto, uno sufre. Entonces, aquí en este momento es cuando surgen todas las religiones. Es un momento especial, se llama edad de cobre, porque es un momento en que la sociedad, la humanidad, necesita respuestas espirituales. En el paraíso no las necesitábamos porque estábamos en un estado de total felicidad, de total libertad. Pero ya cuando nos apegamos, vamos a requerir ayudas espirituales. En esta época ya empezamos solo con un 50% de energía. Y no obstante, 50% es bastante, porque eh, logramos construir eh, estas pirámides, moáis, cosas tan lindas y tan perfectas que, que incluso ahora todavía las personas dicen, pero ¿cómo se hizo eso? Serán extraterrestres. Porque en realidad las almas en ese momento todavía tenían gran poder interior. Eh, sin embargo, empezamos ya a hacer acciones basadas en el ego. Y eso genera cuentas kármicas. Entonces empiezan a haber enfermedades. Empezamos a dividirnos en la tierra y a generar fronteras. Y entonces llega el momento del mayor materialismo. ¿Qué es lo que le llamamos la edad de hierro? Es cuando ya el mundo está absolutamente dividido. ¿Por qué? Porque nos apegamos totalmente nuestra conciencia de bienestar a lo físico y nos hemos con constituido como en estas garrapatas que extraen todo, todo lo que podemos de esta pobre madre tierra. Porque tenemos muchos deseos. Ya que el alma está vacía. Entonces hacemos cosas para estar felices. Pero es una felicidad que dura poco. En las familias ya no se vive en paz. Hay además entre las mismas familias mucho enojo. Y nos hemos convertido en un mundo, en una sociedad de mucha violencia. Es la decadencia. Es donde hemos creado un desequilibrio total, ¿verdad? Con la naturaleza, con el clima. Y qué valores se viven ahora, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nos valoramos? De verdad hay respeto, de verdad hay aprecio y gratitud por la vida de cada uno. O es una edad de competencia. Entonces, esta es una época que es, como decir, la parte más oscura de la noche. Escuchando esto, ¿en cuál de todas las épocas creen que estamos? Estamos posiblemente en esta noche, en la edad de hierro. Pero en esta perspectiva cíclica de acuerdo a cómo está aquí en esta imagen, arribita, nosotros vemos que tiene que haber una transición. Tiene que haber nuevamente una recarga eh, interna, espiritual, de toda la humanidad. Y tiene que volver ahora al hogar, al mundo de las almas, al nirvana, porque hay una ley como cuando uno ha tenido situaciones de adicción y ha caído en lo más bajo. Cuando vos tocas fondo, ya no hay más que fondo. O sea, ya el fondo es fondo. Entonces, cuando la humanidad ha llegado a tal nivel, nos queda solamente subir, ascender. Ya no podemos llegar más bajo. Entonces, este ascender requiere también de nosotros volver a conectarnos con quién realmente somos. Porque se me olvidó. Buscando tanto afuera, se me olvidó que todo estaba adentro. Este es un momento donde eso se requiere. Por eso, al entender esta realidad de una manera cíclica, Sabemos que estamos ahora en un momento donde tiene que venir la primavera. Y claro, yo ahora me fui a caminar ya que aquí en la, en la Universidad de Costa Rica que cerca de, de aquí. Eh, y están todos los árboles floridos, amarillos, morados, rosados, ¿verdad? Llega un momento en que todo eso, antes... ¿verdad? No estaba de, con flores. De repente, ¡tum!, salen como automática todas las flores, ¿verdad? Lo mismo pasa del invierno, aunque los árboles no tengan ni hojas, aunque la tierra esté seca, después viene la primavera. Eso es, es a nivel espiritual también sucede. Entonces nosotros ahora tenemos que dar un paso Hacia adentro y luego un paso hacia arriba. Volver al alma y después volver al alma suprema. Eso es como vemos el sentido de este viaje eterno. Es un viaje espiritual hermoso, pero ya es el tiempo de descansar. Es el tiempo de sanar. Es el tiempo de transformarse. Así que no se pierdan, estas son clases muy profundas, diferentes, que vamos a estar haciendo durante todo este mes de abril, eh, todos los martes a esta hora. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí en el chat. Entonces me gustaría que termináramos ahora con un momentito de mucho, de mucho silencio, de mucha paz interna. Ahí donde estamos de forma eh, natural, tranquila vamos a ir respirando profundamente voy a imaginar que este cuerpo es como ropa como un traje es un traje que ha crecido cuando primero me lo puse era un traje pequeño de bebé cuando yo el de luz el alma entré en él de del cuerpo siguió creciendo yo el alma sigue siendo la misma pero ahora con más conocimientos con más experiencia el cuerpo sigue creciendo yo el alma sigo desempeñando tantos papeles, conociendo a tantas otras almas, haciendo lo que considero que, es lo que tengo que hacer. Yo sigo siendo la misma alma, pero ahora mi cuerpo es cada vez más grande, cada vez más viejo. El cuerpo será cada día más viejo, pero yo el alma sigo siendo la misma. Llegará un día en que este cuerpo ya no funcione, o esté muy, muy viejo, o ya no sirva. Voy a tener que soltar este cuerpo, como soltar la ropa. seguir Viaje de alma, que fue solamente un momento, un momento. Pero ahora es el momento de regresar a la luz.